Soy Chica Sobresalto y yo también estaré el 25 de noviembre en la Casa de Cultura de Burlata cantando en contra de la violencia machista y a favor de la igualdad de derechos de la mujer. ¡Nos vemos! ¡Un abrazo! ¡Agur!